Señoras y señores, Anunnaki, reptilianos, masones grado 33, hechiceros nivel 79, gorro de MJ, sombrero de Bari y resto de socialistas de corazón, limones todos menos los que votan a bienvenidos un año más a la maravillosa, asombrosa, inigualable, inefable, increíblemente bien guionizada, realizada y presentada gala de los premios Brandolini. Joder, cada año dicen más tonterías. Tengo que cambiar de representante. Oye, se nos está revelando la voz en off. No me extraña, cada año nos damos más pisto. Voy a por pimiento. ¿Qué vas a dónde? ¿No vamos a hacer más pisto? La madre que me pues parió. Pues a mí me ha dado, hambre. Pizza, con piña. ¿Marrana? ¡Cochinitos! Ya basta, coño. Todos ustedes, la suma sacerdotisa y el maestro Hipomoea. La mía consola ni picante. Buenas noches, bienvenidos. Hijos de rock and roll. Os saludan los aliados del... La... Novelies. <coughs> Bienvenidos un año más a la gran gala de entrega de los premios Brandolini. Otro año más en rock and roll. Pero con Mermis Causa. y si no son micromantiones no son auténticos. Bueno, eso sí, como siempre. Y como ya es habitual, abrimos la gala con la designación del Mermis Causa de este año. El cuarto ya. Y os dejamos una muestra de sus perlas. A ver si los reconocéis. Causa 2019, sucesor de Acertijo, Jordi Flynn y Mochao 33, es para... ¡Geocentrista! ¡Ah! ¡Salve, Magnus, Spilke, Magister Medris Causa! Con todos ustedes... Pues ya los no tengo... ¿Que ya tienes qué? Los pimientos... ¿Todavía sigue con eso? ¿Me lo mío? ¿Era uno o medio? Uno y medio... de trojas? Sí, de dos, para el sinazucar.org es peor de un donut que la coca. <risa> vale, vale. Con todos ustedes el mango nominador y el escudo de la queja perpetua. ¿Has comenzado a, a hablar de mi libro? Otro año más, compañeros. Otro año más estamos delante de este auditorio celebrando nuestra gala. Sí, y ya van cuatro. Cuatro años de mermeces descubriendo concentraciones de mermiclorianos elevadísimas. ¿Y por qué hablas tan raro? Nada, que tengo hambre. Pero sigamos, porque la gala no se va a presentar sola. ¿Alguien tiene colabacines con el pistón? ¡Yo, de mi huerto ecológico! Yo tengo uno, pero ahora mismo lo estoy usando. La verdad es que... ¿Qué? A ver, a ver. No, sola no se presenta. A menos que venga aquí alguno de los amigos de Iker Jiménez. Eso me recuerda a lo que viene ahora. El recuerdo a los grandes candidatos. ¿Te refieres a todos aquellos que nunca alcanzaron la gloria de llegar a la final? ¿A pesar de haber sido escogidos en alguna de las semifinales? Efectivamente, a ellos me refiero. Vamos a recordar alguna de sus mayores hazañas. Todos ustedes... Vale, ya, ya estamos aquí. Mierda grande y seca. ¿Qué le ha pasado a la rubia? Pues que no ha comido. ¿No queréis dejar de hablar de comida, joder? Que estoy a dieta, coño. ¡Pizza! Con piña. Ya estamos con los vacines para listo. Necesitamos más verduras. Tomates. En los calcetines. Y nos lo queríamos perder. Pero si has metido tu mala dirección en el GPS. Vamos a terminar en la M25 y la cosa está que arde. Los tomates son fruta. ¿Qué GPS, pero si vivís a tres manzanas. Que también son fruta. ¿Ovejos ¿les importa? Continúa, continúa. Ejem. Gracias. Como iba diciendo. Con todos ustedes la primera maestra lectora del imperio etiquetín, la adepta del biologicismo absoluto y la madre de guiones. El año pasado éramos nosotros las nuevas Sí, y este año nos toca a nosotras presentar a los nuevos borregos de esta edición Como sabéis, no paramos de crecer Pronto será nuestro quinto aniversario Ya hemos cumplido más años que UPyD Empezaron un puñado de locos, como la aldea de Asterix. Y poco a poco nos hemos ido incorporando al rebaño nuevos componentes Sí, sí, sí, pero los muy cabrones nos han ampliado el redil Vamos a tener que cambiarnos el nombre a Sardinas Illuminati A ver, si nos seguimos gastando el presupuesto en calcetines Y cada vez más multas a Monsanto Y el catering que el año pasado había torrenos de Soria y Gemma Broqueta y este año lo han cambiado por jamón de yo ¡Que el jamón de york no existe! ¿O no? Bueno, ¿Y qué tengo yo ahora en mi boca, está? ¿Qué ha pasado con el calabacín de antes? Psst, ¡Nos toca ya! ¡Espera, espera! ¡Que no me brocha el chaqué! ¿Pero qué chaqué? Si eres un calcetín. ¡Venga, que nos dispersamos! ¡Eh, eh! eh Que esa lucha de mortadela es mía, desgraciado, que tú ya has comido cuatro. ¡Retomemos, retomemos! <risa> Tenemos el honor y el orgullo de presentaros a los New Ship on the Flock, los nuevos miembros de Borrego Illuminati. Con todos ustedes el maestro homeopático de la enésima sucusión, el guardián del genoma cuántico Borrego y la voz de la secreta conspiración. Muchas gracias a todos por la bienvenida. Da gusto estar aquí. Bueno, ver ¿Qué? A mí me encanta mi calcetín nuevo. ¿En serio? Espera, ¿en serio? Bueno, hay gente muy sencilla. Además, podría ser peor. Podríamos ir sin calcetín y yo tengo la película sin hacer. Yo estoy encantada. Y como estoy encantada, vamos a dar paso a la actuación estelar de este año. En fin, el año pasado nos acompañó el intuito Payés de la Stevia y este año no nos iba a costar superarnos. Pero nuestros realizadores y guionistas han encontrado al artista invitado perfecto. Y nos trae un monólogo perfecto. Atención, porque promete muchas risas. Para hablarnos de la religión del azúcar mojado con agua bendita, viene... Beatriz Alegón. Pero estos eran amigos del reino Renal. Es que nos pedía un caché muy alto. Haberte transformado en Loki para pedírselo, tío. Me han encomendado un glorioso propósito. Espera, ¿quién era el encargado de llamarle? No me jodas. Bueno, es que estamos muy ocupados, ¿vale? Claro, todo el año sacando la chorra... ¿También hacéis porno? Solo Yo cuando no hay niños. Señores, ¿Ahora? que si habláis de chorras... Tú acabas de decir, coño, esa fantasía tuya... En rellamado. el pisto, visto, es raro. <coughs> Con todos ustedes, el magno acidificador de alcalis y el magno wifimántico no ionizante. Putos nombrecitos que se marcan... Llega el momento serio de la gala. Como siempre, nos gustaría aclarar cuál es nuestra intención, porque siempre se nos malentiende. Y es que estamos aquí, precisamente, para lo que estamos haciendo esta noche. Divertir y entretener. Pero además de eso, tenemos otro objetivo. Denunciar la pseudociencia. Precisamente esta es la meta en la que tenemos puesta la vista. La de hacer visible que la pseudociencia es mutable, diversa y cambiante, Que se expresa de muchas maneras y toma muchas formas. Que no podemos dejar de estar alerta. Son muchas semanas, muchos meses y empezamos a acumular nuestro primer lustro de vida. Son casi 5 años denunciando toda la merma, toda la pseudociencia y toda la brujería que encontraréis por las redes, para que toméis conciencia de que todo esto está ahí fuera y no podemos despistar. Pero el humor es nuestra bandera. Hacer reír con la pseudociencia ayuda a quitar la pátina de veracidad que tiene y la despoja de seriedad, dándole el carácter de tontería y absurdez que en realidad Así pues, esperamos que no se ofenda a nadie, porque esto es solo eso, humor. Y si alguien se ofende porque aparezca aquí, o porque se señale aquí alguna de sus creencias, puede escribirnos un SMS con la palabra ofendidito al número que aparece en pantalla. Qué chicos más bajos. Esta vez no me han ¡Hijos de mil homeópatas! ¡Qué coñazo de discurso! Pizza, ¡Pizza! ¡Piña! ¡Tú eres Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Ay! ¡Ya se me ha olvidado lo que quería! Ya decía yo. Con todos ustedes el gran maestre descodificador de caras mentales asociadas al cuñaismo y el sumo maldecidor metálico. Está llegando, ya se viene. Efectivamente, ya lo tenemos aquí. Pero, ¿el pisto, la pizza o los dos? ¿Qué hay hambre? Hello, Mr. Bre. ¿Habláis de mi libro? Se acerca, merecido. Se acerca el momento de anunciar al ganador de la cuarta edición de los Premios Brandolini. Pero antes de eso, tenemos que anunciar al ganador del autor más risible de todo el año. Los candidatos a ambos galardones son los siguientes. ¿Qué susurras? Es que ya no te acuerdas de lo que pasó el año pasado. Julio, ¿A ¿qué <ríe> deja de beber ya! ¡Somos nuevas! ¡Seguimos, ah, tira te te nosotras! No, sí. ¡Mierda! ¡Es verdad! ¡Es eso! ¡Venga, tira! El ganador de la cuarta edición de los premios Grandolini es. 38, tappano, aquí venden, bollos, Me aprieta el chocho. Los, no los, los cuartos, los cuartos. Wow. El son los cuartos El arroz con cuchara El arroz con wow. no, cuchara yeah. El arroz con El arroz con cuchara El arroz con cuchara El El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 ¿Qué se No es una bolla Si fuera una bolla no podría ni hablar.